Por brazo para su ¿De dónde vamos? vamos para girar Dota para Enca de Colombia. ¿Eso es que? Versión beta. ¿Qué, ¿Qué? Versión beta es. Eso? ¿Qué? Sí, esto es versión beta. Director. Es el director de, beta el director de la realizada. Realizado. para Enca. A ver cómo hacen ropa, sí, hilos y telas. Y ¿Y esa nota es para qué tema? Okay. Para tecnología y moda Para empezar pues, un especial que vamos a hacer sobre index moda y Colombia Moda pues a propósito de las la Colombia, Texas De la semana que estamos en ¿Ese tema es para cuando Para mañana Para <risa> mañana, <risa> imagínate Todo día para la, la parcela? ¿Está la no parcela? Esta la rutina, solo ya se va a la gente ir viene en parche Bueno, vamos, por ahí, vamos. está, Miguel. Hola, Victoria Hola, A no, no, la verdad, no a Miguel, el conductor estrella muy parecido a Matt Max Matt Mas, Mike, si, sí, y el conduce como loco pero tenemos un carro al frente entonces, vamos despacio vamos despacio y si se conduce como loco ¿Y a, y a cámara mentiras mentiras él es un excelente conductor <risa> Bueno, privatizando los otros. A ver, ¿qué que es? ¿Qué es lo que es? Andrés Peligre. Andrés Peligre. Andrés Peligre. Andrés Peligre. Andrés Peligre. Andrés Peligre. Andrés Peligre de Pasó por el hueco, por el vivía toda